Estamos en el pueblo de Calera y Chozas de la provincia de Toledo y estamos celebrando la romería de la Virgen de la Vega y como marca la tradición lo celebramos siempre el Día de la Madre en el mes de mayo. Los orígenes de nuestra Virgen, de la Virgen de la Vega, se remontan eh, pues, a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuando se apareció un pastor de aquí de la localidad de Calera, a, llamado Finardo, se le apareció tres veces en distintos sitios. La primera en la peña de ...del mochuelo, la segunda en el morrión... ...y la tercera en la peña donde se, es, está actualmente la, la ermita. Eh, al pastor parece ser que no le hicieron mucho caso... ...pero el pastor era un trasumante ...y estando de trasumancia con sus animales... ...en Candeleda, en el paraje de, de, de Chilla... ...pues se le volvió a aparecer y allí hicieron una ermita. Eh, luego la gente de Calera empezó a ir a rezar allí... ...donde se había producido la tercera aparición de la Virgen... .y esa tradición hizo que al final se existiese una romería, se construyese una ermita y, y, y desde entonces perdura hasta ahora.